Hola mis amigos, ¿Cómo están? Eh, aquí estamos nuevamente eh, poniéndolos al tanto de lo que ha estado pasando en Omega Pro, porque la verdad han sido eh, días muy movidos, demasiados cambios prácticamente todos los días pasa algo diferente, entonces eh, noticia principal, aparte de las promociones que ya habían hecho eh, para o sea, ustedes ya saben que están como desesperados por captar eh, el, la mayor cantidad de, de personas para estas épocas de octubre, noviembre, y diciembre. Entonces acaban de mandar un mensaje que dice, mensaje de Ineider, presidente de la compañía. Hola a todos, una gran noticia. Para ayudarlo a cerrar el mes más grande de la historia, octubre, eliminaremos todas las tarifas de fin de mes. Perdón, eliminaremos todas las tarifas adicionales en su back office hasta fin de mes. Además de eso, la tarifa de inscripción para todas las licencias se reducirá a 49 dólares en lugar de 99. Esto es, muchachos, como si para la época de Viernes Negro un artículo esté en 200 dólares y antes de llegar Viernes Negro lo ponen a 400 y un pronto a otro le dicen, bueno, ahora está a mitad de precio, ahora sí aproveche. Están 200 dólares el precio original que tenían. Están haciendo exactamente lo mismo de, con esto de haber subido de 49 a 99 y ahora volviéndolo a poner a, a 49 para que ustedes lo perciban como que si fuera una oferta. En realidad no lo es. Estos cambios ocurrirán a partir de esta noche a las 01 hora del servidor y finalizarán al, el 31 de octubre a las 0 horas del servidor. Aquí están los detalles exactos para usted. Una gran, esta gran noticia permite que la compra de licencias con cripto al 0%, BTC y Ethereum 0%, USDT y USDC 0%. Fondeo para obtener dólares Omega al 0%, BTS y ETH al 0%, USDT y USDC a 0%. Transferencia al 0%, compounding a D-Wallet 0%, e-Wallet to D-Wallet 0%, compra licencias a otros usuarios 0%, tarifa de activación de licencia 49 dólares. Corremos juntos el mejor mes en la historia de esta industria. Let's Rock. Mensaje del de presidente de la compañía. Muchachos, vean, vean que lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Esta gente está desesperada. Y créanme que esto es el exit scam. Están a punto de irse. Necesitan tomar el dinero que sea necesario. Y repito, no se sorprendan que ya esto va a ser el fin. El, la, la última noticia de que de un pronto a otro eh, les, aparecen en, les aparezca con un, con un token nuevo. Les aparezcan con una moneda... Eh, propia de Omega Pro. No se sorprendan si en cualquier momento el servidor lo cierran y dicen nos hackearon, nos robaron porque Omega Pro sigue el manual de todos los esquemas Ponzi si así es como terminan y acaban todos. Ahora el día miércoles, esto lo estoy grabando, viernes el día miércoles hubo una reunión en Perú de eh, los más grandes líderes de la industria ...de una empresa que se llama Lex... ...acaban de cambiar el nombre a esta empresa... ...se llamaba Lex... Le Lex... ...bueno, ahorita se llama Next Level... Eh, ...porque se les fue mucha gente hacia Validus... ...otro esquema Ponzi... Eh, ...y tuvieron que reformar todo esto... ...y vean qué bonito... ...lo que salió de aquí... ...quiero que ustedes... ...y yo veamos esto... ...mi más sinceras felicitaciones... ...porque de un montón de personas... De un montón de líderes, ok, ya has destacado, porque no cualquier persona esté en un grupo de sistema. No cualquier persona esté en un grupo de sistema, cosa que yo estuve. No cualquier persona esté en una reunión de presentadores. Yo estuve ahí. Así que eso es de admirar, de encomiar, y tú mismo gracias, deberías gracias sentirte de verdad orgulloso de me poder estar en un porque en aquí este no YouTube. todo el mundo está planificando, coordinando, claro. viendo con el equipo matriz todo lo que se viene. Son tan exclusivos que hasta yo estuve en esa reunión. Eh, ese, ese tipo a mí me, me causó mucho mucha... ¿Cuál es la palabra? Mucha curiosidad. Porque ellos hablan de, de que son muy buenos en oratoria, son muy buenos en todo esto. Pero véanlo, quiero que vean esto. Una presentación. De hecho, a las personas que primerito los han presentado, les han pasado ese enlace, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? ¿Quién se recuerda? La caja de chat. A ver, póngame. Yo me recuerdo. Y ahí está uh -huh. Marcelo con su camisa blanca, ni siquiera bien puesta, ¿no? Con Un micrófono dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Batúa, yo soy el líder Exponsor de Google, yo, Omega Pro.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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Batuón, yo soy líder exponsorado de Omega Pro. En... <risa> y no crean que esto es un caso aislado, esto fue así durante toda la presentación. O sea, el tipo, o sea, legal, de verdad, de verdad, parecía que se había eh, o, olido algo o, o, o aspirado algo por su nariz, no quiero pensar más, o, o, o se había tomado cinco Red Bulls, porque, de verdad, eh, vea, vean esto, algo que en oratoria, cuando usted está presentando, haciendo una exposición, a, hablando sobre algo, algo muy desagradable, que es una falta del respeto hacia el público, es hacer esto. O sea, usted está hablando y chasquear los dedos, vean, eso es lo peor. Y estas personas se supone que están entrenados y vean lo que hacen. Va a ser muy fuerte que toda la gente que entre se va a duplicar. Uno, toda la gente que entre Dos. va a ir al tres. siguiente nivel, ¿ok? No va a ser tan saturado el sistema es interdiario, la masterclass de interdiario, la presentación. Cosa que los otros días con tu equipo puedes organizar Cuatro. un lanzamiento normal, ¿me entiendes? Una o sea, vean la cantidad de veces que chasquea los dedos. Eh, y ahora, algo que yo les estaba mencionando a ustedes, muchachos, era que eh, lo de lo de... Lo que están en, en época de calcería de brujas. Eh, me mandaron un mensaje donde están buscando a las personas que estén ofreciendo otra cosa que no sea Omega Pro para cancelarles su código, su licencia. O sea, vean la, la, la, la calidad que es esta gente. O sea, usted no puede, si usted está ofreciendo Omega Pro, usted no puede ofrecer otra cosa porque se arriesga a esto. Ahora, Emanuel, es que usted está hablando tonterías, es que usted no tiene argumentos, es que usted no sabe lo que está diciendo, eso no es cierto, eso es mentira. Vamos a verlo. Para eso yo tengo evidencia. Ni en otros países, esto. con todos los diamantes que se quieran unir, vamos a hacer un sistema de marketing brutal. Y por cierto, como estamos en Halloween, estamos en plena cacería de brujas. Todas las sí. personas de Silver en adelante, que estén en otra empresa y que ustedes tengan evidencia, pásenmelo, porque de mi parte ya han sido bloqueados ocho códigos. Imagínense, entonces... Ocho códigos han sido bloqueados. Entonces, vamos a mostrar que la casa se respeta, vamos a mostrar que estamos atentos, que no nos hemos dormido. que han pensado los demás que de repente nos hemos quedado ahí eh, en una sombra, que no íbamos a salir? El terror de la industria de marketing multinivel está presente. Vieron, vieron como si lo que estamos hablando es cierto. Dígame usted. Un, un, un inversionista real, no hablemos de Omega Pro, porque ya sabemos lo que es Omega Pro. Un inversionista real, la base del inversionista, la base de una persona que quiere eh, hacer producir su dinero, es la diversificación. No, como le dicen popularmente, no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, si a usted en Omega Pro no le permiten Pasarse para otra compañía. O no es que usted deje de hacer esta. Es más y perfectamente podría hacerlo. Pero si usted está promocionando otra, otra compañía. Lo que estábamos hablando eh, en el video con Javier Silva. Eh, que yo no sé si ustedes vieron ese video. Es como que si usted tuviera sus ahorros en Bancolombia. Y que, y que Bancolombia le diga a usted. Eh, no, Emanuel, es que usted le, le vamos a quitar su dinero porque nos dimos cuenta que usted también está metiendo dinero en la vivienda. ¿Vean la clase de estupidez que es esto? O sea, que el hecho que usted no le permitan diversificar, que os, que usted como networker no le permitan ofrecer otras compañías, la cual, voy y repito, es la clave de una de, de un inversionista real. Estamos estamos separando, ¿verdad? Es la clave de un inversionista real. El hecho de poder diversificar. El hecho de que usted no puede hacer esto en Omega Pro. Está hablando de desesperación. Está hablando de patadas de ahogado. Está hablando de una empresa que está desesperada por mantenerse a flote durante este, esta época de, de diciembre. Muchachos, eh, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.